En este momento se integra con nosotros nuestro primer invitado del día. Se trata de Vicente Antigua Javier, don Bullo Antigua. Bullo, ¿cómo tú estás viejo? Sí, gracias. Buenos días. Verte. Buenos días para todos. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Sí, Hacia sí, sí vamos a arreglarle un canso. poco aquí para que Bullo esté... Tú sabes que el tamaño mío tiene que ser <ríe> <para> ajustado. <ríe> hay que, traer, hay que poner... <ríe> <ríe> Me gusta eso. <ríe> Oye, Bullo, tú vienes acá como candidato a diputado. Bueno, precandidato a diputado. ¿Por qué? ¿Por qué diputado? Yo primero vengo como amigo de ustedes. Sí, no, no, claro, entiendo. Eso es lo primero. Amigo y hermano. Hermano, nosotros venimos aquí como precandidato a diputado por la provincia de Duarte porque entendemos que es tiempo de cambiar. Es lo primero. Segundo, nosotros entendemos también de que nosotros como precandidato que vamos a ser seguros candidatos a partir del día del día 6 de octubre el próximo el domingo. domingo que ya estamos al día, de el día nosotros vamos a ser, representar nuestra provincia de Duarte que es los primeros vamos también a tratar de eh, eh, representar la provincia vamos también a, a, a estar Conjuntamente con todos los ciudadanos, planificando. Y vamos a estar también, conjuntamente con el compañero Fulvio, que va a ser, según tengo, tengo tantas aspiraciones, el diputado. Yo, yo la retiré. ¿La retiraste? Sí, porque tengo que coordinar el comando de campaña de Luis aquí. Ok. Yo la, la lamento. No puedo ser juez y parte. Lamento que porque Lamento nosotros... que no te den una pela. <risa> Uy, ¿qué es lo no. que hay que cambiar? Tú dices que hay que sí. cambiar, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es <risa> lo que lo están haciendo malo. Tú dices que hay que salir de quién, de, de Juan Compré, de, de Mileni. y de de esa gente que sabe, esas son que lo están haciendo malo. Bueno, ¿O tú te refieres a diputado de otra parte? ¿A cuál diputado tú te refieres? Yo Me, re me estoy refiriendo a todo. A pues, todos. Todos, prácticamente. Pero tú vas a ser diputado por la provincia de Duarte, no puedes decir a todos. Pero nosotros vamos a ser diputados a la provincia de Duarte, pero con ah, un nuevo, un nuevo eh, eh, formato, prácticamente. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que las cosas no están no están funcionando bien. Nosotros entendemos que hay cosas que nosotros, como diputados, los que están en la actualidad, no están, no están haciendo lo ejemplo, correcto. Bueno, tú, tú, tú sabes perfectamente quiénes son Estoy los. Estoy preguntando nada más para que la gente sepa. ¿Qué que, usted a, entiende a qué que refiere? hay que hacer es diferente? O sea, Exacto. ¿qué necesitamos? Exacto. ¿Qué nos está haciendo? Bueno, representar nuestra provincia, prácticamente. La o sea, tenemos sola. Fiscalizarla. Y además de eso, además de eso legislar también. Que no, tampoco se yo, está haciendo. Yo ayer recibí de Franklin Romero, eh, Romero la comunicación que él le hiciera a la Cámara de Diputados para que se aprobase aquí el 911 y finalmente fue aprobado y ayer se inauguró. Él sí. como un logro. Hay gente que anda diciendo que no es verdad, que eso fue, no fue un proyecto eh, exclusivamente de, Fra de, de, de Franklin, ah, sino que otros eh, estuvieron sí. involucrados. Oye, de que, se desmintió a nivel nacional. Hay muchos desafíos en la provincia de Duarte con relación. Sí a temas coyunturales, al declarar esta provincia ecoturística, al declarar esta provincia como una ciudad de salud, al declarar esta provincia como capital del nordeste, ¿qué hará Bullo en la Cámara de Diputados para que estos temas sean una realidad? Mira, Fulvio, nosotros en primer lugar eh, trataremos de unificar con nuestro pueblo, todas las propuestas para llevarla a la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos, no podemos ser demagogos y decir que tenemos proyecto elaborado para presentarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es, primero, reunirnos con los sectores, planificar y presentar esa propuesta a la, a la Cámara de Diputados. No tengo, de manera honesta, y que una propuesta de manera personal para yo llevarla. Porque yo debo de primero unificarla. Si nosotros, los sectores interesados, por ejemplo aquí hay gente que dice nosotros vamos a someter un proyecto de ley para, para procesar el cacao, para una serie de cosas, sin consultar, sin consultar, sí, sin saber, si eso, sin saber si, si eso es necesario. Nosotros lo que vamos es a consensuar con nuestro pueblo, oír la, la, la inquietud de ellos, para nosotros poder someter a través de esa inquietud de nuestra propuesta. ¿Usted entiende que el ejercicio legislativo en el país en los últimos tiempos no ha favorecido a la, a la provincia de Duarte? Bueno, yo entiendo que no, porque... La, ¿Qué tiempo tenemos nosotros ahí? Nosotros tenemos aquí en la, en la provincia de Duarte ahora mismo seis diputados y de los seis diputados que tenemos ¿Cuáles son las propuestas que prácticamente que han sometido, que han beneficiado a la provincia de Duarte? Nosotros hemos oído, como tú dijiste ahorita que el, el, el diputado Franklin Romero sometió que dice él que sometió, porque realmente eso, eso era algo que estaba funcionando desde hace tiempo. Establecido. Ya. Establecido. Así que eh, no he oído todavía. Aquí se sometió una propuesta de, de, para la, la webduto, ¿tú? por ejemplo, Cora, Cora Duarte, que fue aprobada según tengo lo entendido, pero realmente no, no se le ha dado seguimiento. ¿Usted entiende entonces <coughs> que los senadores, el señor amilcar eh, Franklin Romero, Cava y los que nos representan es muy poco lo que han hecho. O sea, que no hacen nada, que no hacen, no nada. hacen nada. O sea, están ahí de más, nos representan y ya. Bueno, realmente, realmente yo no, yo siento, uh -huh. es lo que yo siento, yo no sé si ustedes también sí. lo sienten. Es mi percepción. ¿Esa es mi percepción. Es la mía. Oye, eh, ayer teníamos aquí al precandidato Nicolás Hidalgo, que es del PRM, y él decía de establecer aquí una oficina y aglutinar todos los diputados de la provincia de Duarte y de la región, aunque sean de partidos diferentes, para juntos buscar esas reivindicaciones de la provincia, del país y de la región. ¿Sería eso posible en la gestión de Bullo como diputado? ¿Estaría dentro de sus pensamientos aglutinar fuerzas? Yo creo que es una propuesta positiva, porque nosotros no, no debemos andar dispersos. Nosotros debemos unificarnos, no importa la corriente, no importa el partido. A nosotros lo que nos interesa es la provincia de Duarte y debemos unificarnos. Si debemos, si debemos buscar un local para que todo esté junto desde ese mismo local, yo creo que es una propuesta sana y saludable. Muy eh, bien. Mira, Bullo, <coughs> hay algo que tenemos que tratar. El próximo 6 es la primaria internas. Correcto pero la intención del voto se está polarizando a lo presidencial. Usted como, como miembro del PLD y como candidato que el 6 procura esos votos, siendo de un sector, ¿usted no necesita de los demás PLD para ganar? Claro, nosotros entendemos que a partir del día 6, ya el día 7, todos tenemos que estar unificados. Nosotros no podemos eh, pretender seguir eh, eh, dividido prácticamente el partido. Nosotros creemos que sí, que nos no vamos a necesitar todos, Porque si no nos unificamos a partir del día 7, nosotros... Le van a comer los caramelo a todos. No, no, to, no, no, no, no simplemente eso. Nosotros creemos que el partido de la liberación dominicana... Es un partido consciente, un partido que está eh, eh, estamos unificados en esto, en, aunque en estos momentos se está peleando por una candidatura presidencial y, y otra candidaturas, Cosa que va a pasar ya el día 6 No, pero están unificados. Bueno, en estos momentos no, pero a partir del lunes. ¿tú pero leonel que dijo sea? que no. Ajá. Bueno, lo, está un, está eso es una. No... Aunque Gonzalo dio unas palabras ayer que llamó la atención de que él se estaría uniendo a hombro Al. a hombro a si él, si él pierde y, no? anda, y entonces Lionel, responde, Lionel empieza a poner ¿no? su gabinete <risa> <risa> <risa> eso tú puedes estar seguro de eso Bullo, nosotros sabemos que en la mayoría de los casos los legisladores eh, y los funcionarios cuando se le bajan esas líneas políticas o que de alguna forma se le dicen lo que tienen que hacer o en la aprobación de un proyecto o en las eh, las posiciones que se asumen dentro de las cámaras legislativas para eh, limitarnos ahí se hace lo que diga el partido, así a veces no esto siendo lo más correcto o lo que más le convenga o lo que más le conviene al pueblo en dicho momento, algunos de los casos y siempre debemos de recordar que lo he mencionado acá en diferentes ocasiones vamos a recordar Barrigol eh, lo que pasó con Punta Catalina y demás y entonces nosotros tenemos y pensamos, bueno, pues los legisladores representan a, a su gobierno, a su presidente y no representan al pueblo. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Si usted se le presenta la situación, ¿haría lo que diga el partido o lo que le manden a levantar la mano? O simplemente denunciaría o diría no estoy de acuerdo. ¿Cuál es su visión sobre esto? Mira, yo dije a la cuando empecé que nosotros vamos a cambiar. ¿Qué tiempo de cambio? nosotros vamos a estar, vamos a legislar para el pueblo. Todo lo que le convenga a nuestro pueblo, a nuestro país, nosotros vamos a estar del lado de eso. Hay posiciones políticas que le establecen, pero no si, si, esa, si esas posiciones políticas perjudican realmente la, la, el desarrollo de los pueblos, nosotros estaremos, estaremos a favor siempre de lo que es la propuesta que beneficia al pueblo dominicano. Oye, ¿a, quién tú, ¿a favor de quién tú estás? ¿De Gonzalo o de Lionel? Yo soy yo soy el de Danilo y estoy apoyando al presidente al próximo presidente, Gonzalo Castillo. ¿Usted o sea, que, estaba que, de acuerdo con la reforma? Que, lo que te pregunta Carolina, eh, tú le diste respuesta, tú vas a hacer lo que te diga Danilo. No. ¿Usted estaba de acuerdo o sea, o, con la reforma? O sea, eh, no, no, está, ¿no está claro que es así? No está claro, así Sócrates. Claro, por porque... Ajá. Yo tengo derecho, yo tengo derecho a Como simpatizar. Diputado, decir eso también. Yo tengo no. derecho a levantar la mano porque me diga mi presidente. No, eh, bueno, siempre y cuando que las propuestas que sean sometidas o que me, o que la diga nosotros tenemos o sea, que. ¿Crees que Gonzalo es mejor candidato a una presidencia que Leonel? Yo creo que sí ya el compañero leonel ha pasado por tres períodos no, no se pero trata de que no, no se <coughs> trata lo que desee y, y, a, y también, a apoyar a quien quiera tú no puedes eso, pretender que la gente eso piense está claro como tú? Sí. No, eso es lo que pero está la eso la claro, la eso es así pero, sí. Pero no, tú, eso es lo que estamos haciendo. están oh, enfocando. No porque te veo Vea. que te está metiendo como, como que le está quieren ir para aquel lado. Yo estoy hablando con él, como en no, entrevistado No, pero está bien. Yo como pero, pero de alguna manera tú asumes una actitud y una posición como de que no te gusta la posición de Bullo. Y no, entonces es porque, porque no es la tuya. Esa es la interpretación que tú haces. Y la no que, que le da condición. todo el público. Yo no, estoy seguro que si no llamamos no, a la casa de alguien que nos está viendo, va a pensar lo mismo que yo sobre no, Si tú lo, si tú lo condicionas para que lo piense. Pero sí, vamos sí, a hacer la entrevista a hacer Vamos a no, acá, yo Bullo. creo que está correcto la, pero claro la interpretación que sí. es que cada uno de los, de los militantes de un partido político lo que hacen es lo que dice su jefe político todos, eso sí. es censurable, todito lo bueno, hace bueno, de hecho todito de lo hace hecho, él apoya a Gonzalo Bullo, ¿qué más pero, tiene mira, que decir cosa, en relación a, la, a su proyecto es, con respecto a, a la diputada, a la candidatura en cuanto a las bases de tu partido y el trabajo que vienes realizando que yo quería hacerte también la pregunta al fondo de los cambios que ha habido en temas inmobiliarios pero lo vamos a dejar para la próxima claro ¿qué posicionamiento entiendes tú que, que tienes dentro de tu línea política? Mira Francia, nosotros hemos recorrido nuestra provincia entera, nosotros le hemos dado más de la mitad de nuestra vida a este partido y estamos siempre juntos ...con los compañeros y las compañeras... ...pero tú sabes que este es un proceso... ...abierto, con, ya un proceso... Con, ...con el padrón abierto... ...en donde nosotros estaremos... ...estaremos solicitando... los compañeros, a los amigos, a los hermanos... ...que ese día 6 de octubre... ...hagan un acto de reflexión... ...y que sepan escoger... ...a los mejores hombres y mujeres... ...que van a representarlo... ...en las diferentes instituciones... ...por eso nosotros estamos en este momento participando para que representara a nuestro pueblo desde la Cámara de Diputados Bueno, agradecemos infinitamente tu presencia, mire yo voy a decir Pero al nunca final Pero pienso, Amado, el número de, de, de boletas, o sea, por cómo ah, okay. en ese sentido, sí, okay. porque es entonces la entrevista acá... Es más fácil para que la gente lo, lo Correcto, vique, ¿no? nosotros estamos ubicados en la casilla número 2 La Som, número 2 Sí, estamos nueve compañeros participando, nueve compañeros con condiciones, nueve pero nosotros solamente se puede votar por uno Y estamos así en la casilla número dos así. Usted es el número dos Miren, ver, yo, no sé, yo no sé si, si, si Bullo va a ganar las, las primarias Para ser el candidato a diputado Del partido de la liberación dominicana Ahora yo lo que sí sé Que Bullo es una persona Un individuo de humilde Trabajador, dedicado Y sobre todo un hombre Ligado a los hechos recientes De la historia dominicana Pienso que aunque usted decida usted votar por quien quiera, pero votar por bullo no es votar el voto.